Hola amigos de TechCetera, ¿cómo están ustedes? Hoy, el día de hoy tenemos un doble unboxing bastante interesante Dos Nokia Desde hace rato que no teníamos un unboxing de Nokia Dos teléfonos bien distintos, pero que a la vez conservan bastante la esencia de la marca Así que sin más, voy a mostrarles un poco de qué se trata lo que tenemos esta vez. Empecemos con el Nokia 1 uno de los teléfonos más interesantes de la marca. Hace tiempo habíamos reseñado el Nokia 1 solito. Este es la versión Plus. Eh, en su momento vimos que era un teléfono que era tremendamente básico, de muy pocos recursos, pero muy eficiente en su propuesta. Vamos a ver de qué trae la caja del Nokia 1 Plus. Vamos, lo primero, el teléfono lo vamos a dejar acá. Vamos a ver qué más hay por estos lados. Ok, ok, ok, ok. Acá vemos algo. ¡Ah! La batería. La batería. Este teléfono es de batería extraíble. Eso quiere decir que, como Nokia en su momento, acá vemos cargador. ¿Sí? Y un cable micro USB con unos manos libres incluidos. Pero, a ver, miremos acá. ¡Ah, qué interesante! El Nokia... Tiene una textura rugosa, pero ay, por suerte, miren que es antihuellas anti lo que sea, anti manchas. Muy refrescante después de ver todo lo que se está proponiendo hoy por hoy. Muy simple en su diseño, pero vamos, claro, se puede abrir. Esto sí que no lo veíamos en un teléfono desde hace muchísimo tiempo, que se pudiera abrir un diseño bastante bonito, muy muy sobrio. Eh, desde hace rato que no podíamos ver un teléfono que se abriera Nokia nos contó que estas carcasas se van a vender por separado Por si alguien quiere cambiar el color Como no se veía desde hace muchísimo, muchísimo tiempo Y acá tenemos un teléfono bastante sencillo Ranura para eh, micro SD, ranura para SIM Un solo lente, el flash Y como no, una, una batería extraíble entonces, lo que podemos ver acá es con el, Nokia, el logo de Nokia, no sé si lo alcanza a ver en la cámara, muy bonito. Volvemos a poner, es un teléfono que incluso con la batería se siente muy liviano. Un teléfono muy honesto, muy franco, muy... muy muy simple, pero, pero a la vez bien interesante. Android Go Edition. Para los que no tengan claro, la versión Go de Android es una versión que tiene eh, unas apps que consumen muchísimo menos recursos. Que son versiones muy livianas de las apps que usamos convencionalmente. Pero que están planeadas para teléfonos que no tienen recursos. Son teléfonos que no pueden eh, disponer el típico sonido de Nokia, eh, con teléfonos que no pueden disponer de mucha capacidad tanto en procesamiento como en almacenamiento. Sin embargo, al ser eh, el sistema propietario de Nokia, con las directrices y la política que tiene en este momento la compañía, que me parece bastante interesante, eh, son versiones que se están actualizando constantemente, es un sistema operativo que se está actualizando constantemente. Entonces... Esto es lo que trae en la caja el Nokia 1, como les digo, un teléfono muy sencillo. Tiene un procesador MediaTek, a nosotros nos encanta Tec, etcétera, MediaTek porque es la forma más interesante de democratizar grandes prestaciones. Eh, un GB de RAM, 16 GB de almacenamiento. Hay una versión que se vende en otros países con 8 GB de almacenamiento que realmente se queda muy corto, pero en Colombia trae Nokia la versión de 16 y muy interesante, eh, teléfono sencillo, un muy buen primer teléfono para mucha gente o para personas que no se quieren complicar mucho, ya sea porque, no sé, son personas de cierta edad o personas que no, solo quieren algo que los comunique con su familia. En este momento les mostramos el Nokia 1 Plus. Pasamos a ver el Nokia 4.2. Y bueno, amigos de etcétera siguiendo con el unboxing hoy de Nokia... En este momento tenemos el Nokia 4.2 que viene en este bundle tan bonito, viene en un bundle bien bonito, exclusivo de claro, eh, muy interesante porque este teléfono tiene una sorpresa y es que incluye un kit de seguridad. ¿Qué es este kit de seguridad? Todos hemos oído hablar del de internet de las cosas, de cómo las casas se van a volver cada vez más inteligentes y más capaces. En este caso, este kit de seguridad del Nokia 4.2 es un aplicativo básico y sencillo en, para seguridad del hogar. Ya vamos a ver cómo funciona, pero que está pensado para sincronizarse con el teléfono. Entonces es muy interesante porque no solo es un buen teléfono a un muy buen precio y con buenas prestaciones, sino que además está ayudando a democratizar eh, prestaciones que antes eran mucho más costosas. Veamos un poco de qué se trata. Acá tenemos el teléfono, acá tenemos el bundle de internet de las cosas. En este caso se trata de una cerradura inteligente. Bueno, no es tanto una cerradura en sí, sino un dispositivo, que nos ayuda, por ejemplo, un lado lo colocamos en el marco de la puerta, otro en la puerta en sí de la casa, y cuando se esté abriendo y cerrando constantemente, nos envía una señal y nos notifica que nuestra casa, una habitación en concreto, o hasta el armario, donde sea que lo quieran poner, está en este momento abierto o cerrado. Se está abriendo o se está cerrando. Entonces funciona como un equipo de seguridad y nos permite remotamente estar conectados y mantener cierto grado de vigilancia y control sobre nuestros hogares, sobre nuestras oficinas. Bien interesante. Las pilas que, con las que funciona. Y acá vemos el Nokia 4.2 en sí mismo. A ver, ¡ah! ¡Ah, qué bien! Acá tenemos adhesivos y tornillos para poder asegurar los dispositivos al hogar, a, a donde sea que lo queramos poner, bien interesante, viene también un manual de usuario, entonces así podemos eh, ponerlos en nuestros hogares y sacarle todo el jugo a esta primera prestación de internet de las cosas. En esta caja tenemos el 4.2, este teléfono ya lo había visto hace días en, en, en venta, y hay algo que ojalá podamos contárselos y, y que la cámara lo permita ver, es un teléfono muy bonito, es un teléfono realmente es bien bonito, es un teléfono con bordes redondeados, la marca hasta este momento siempre ha sido muy de, de bordes cuadrados, de diseños muy cuadrados, pero acá vemos un teléfono muy agradable al tacto, una pantalla compacta pero muy bonita, es de verdad un teléfono que es agradable tenerlo y que sí es un poco económico, es económico, de nuevo el sonido de Nokia, pero se ve como un teléfono mucho más eh, costoso de lo que realmente es, una pantalla bastante agradable. En este caso estamos eh, viendo una versión que se trae exclusivamente a Colombia por parte de Nokia que tiene 13 megapíxeles y 2 megapíxeles en la cámara principal, en esta es doble cámara, eh, cuando estamos hablando de una combinación de 13 más 2 normalmente no es que podamos disponer de los dos lentes Es que el D13 funciona como el dispositivo principal y el D2 aporta información o profundidad en algún momento A 3000 mAh eh, de batería, eh, sensor de huella eh, digital Trasero, un Qualcomm 439, se agradece ver un 439 porque es potente Y 3 eh, GB de memoria y 32 de almacenamiento Con Android 9 de fábrica, pero es una versión Android One Eso quiere decir que mínimo dos años de actualización vamos a tener Entonces, eh, no solo es un buen teléfono hoy Sino que es un buen teléfono que se va a estar actualizando constantemente eso es muy interesante, buena RAM poquito más de almacenamiento sería chévere, pero tenemos eh, expansión con tarjeta microSD una de las cosas que es chévere es que ven acá el teléfono, muy bonito, el botón de encendido, botón de volumen pero tiene botón de Google Assistant entonces eh, podemos comenzar a utilizar el asistente que provee Google, que es bien inteligente y como Nokia dice cada vez mejor eh, y él nos va a ayudar con nuestras tareas al día al día entonces vamos a poder hablar eh, que nos cuadre la agenda, despertador, cualquier cantidad de cosas como les decimos a, ahorita este es un unboxing, es una primera vista pronto tendremos eh, la reseña completa y podemos ver en todo su funcionamiento estas dos interesantes propuestas de Nokia tienen en común ciertos elementos de diseño tienen eh, ciertas prestaciones pero sobre todo tienen en común que son teléfonos que con el uso van a estar mejorando bastante. Entonces, amigos, esto fue el unboxing y primera vista de los eh, teléfonos de Nokia. El Nokia 4.2 y el Nokia 1 Plus. Pronto veremos la reseña completa acá en TechC. Hasta luego.